Hola, ¿tienes un minuto? ¿Marca personal es autobombo? Esto es lo que hablo esta semana a raíz de un artículo aparecido en El País en el que entrevistan a un nada menos que a un premio Nobel de Física que se llama Peter Hicks, el cual pone en un mismo plano la marca personal y el autobombo. El título del, el título del artículo habla más bien de autobombo en las redes sociales, pero luego cuando profundiza más es cierto que lo equipara la marca personal al autobombo y a la autopromoción. Yo diría que la autopromoción eh, está dentro de la gestión de marca personal, dentro del personal branding como parte de nuestro marketing personal yo diría que el autobombo, que es una exageración sobre una eh, autoproyección del ego no tiene nada que ver con la marca personal pero para estar seguro, he hecho una pequeña encuesta en redes sociales, en Twitter, en LinkedIn etcétera, que te la dejo en el, en el post para que la veas, donde más de un 90% de las respuestas apuntan a que marca personal se asocia más a reputación, a huella y no a autobombo o a promoción. Lo cierto es que también estoy muy de acuerdo con muchas cosas que dice el artículo, con eh, la idea de que el autobombo es negativo, por supuesto, yo rechazo completamente el autobombo, pero creo que cuando alguien comparte un contenido que tiene valor, sea suyo o no, en una red social, le está haciendo un favor, sino al mundo, a una parte del mundo que esté interesada en ese contenido. Y por tanto creo que es bueno que curemos y que creemos contenidos y que los compartamos para que haya mayor conocimiento disponible para todos. Os veo la semana que viene.